Hoy se inicia un, una vez más eh, otro estado de emergencia en toda la geografía nacional. está esta que le dio, eh, el pasado viernes fue conocido por la Cámara de Diputados en el día de ayer domingo por los senadores de la República Dominicana y a unanimidad ambas cámaras autorizaron al presidente de la República lo declararon otro estado de emergencia por 45 días. Días, lo que le da la facultad al gobierno para que eh, implemente una serie de medidas con vidas a que pueda reducir o que se pueda reducir el contagio de esta pandemia que es el COVID-19, que ha estado afectando en los últimos cinco meses la República Dominicana, digo, el mundo y de manera muy particular y de manera directa a la República Dominicana. Lo que ha creado grandes expectativas con respecto a las medidas. Eh, ya más drástica que estará aplicando el gobierno de la República Dominicana por entender que esta situación se ha ido incrementando. Es eh, muy, pero muy significativa la cantidad de contagios en los últimos días que se ha tenido en la República Dominicana y la cantidad de muertos. Bueno, en, en su a 24 daba unos 10 o 12 personas fallecidas, lo que ha creado alarma la República Dominicana, en manera especial a las autoridades, que ha traído como consecuencia de que, de nuevo, se ha declarado en estado de emergencia la República Dominicana. Lo que sí esperamos nosotros es, eh, eh, y de aquí eh, seguimos invitando y seguimos intentando seducir a toda la población a que debe acatar las nuevas medidas que serán anunciadas en las próximas horas por el gobierno dominicano. Y cualquier medida eh, drástica eh, que se vaya a aplicar, es una medida que, que fue inducida y obligada por, por nuestro comportamiento, lo decíamos la semana pasada, nuestra irresponsabilidad que hemos exhibido los dominicanos y que hemos cogido de chelta esta situación que vive el mundo y de manera directa la República Dominicana es lo que ha llevado a que el gobierno tenga que ser más drástico en la toma de medidas. Somos nosotros los responsables. Si mañana, en la próxima hora, el presidente de la República, o las autoridades más bien, anuncian que regresa el toque de queda, todavía la manera más drástica, lo que se comenta lo que se dice más breve, que no es nada oficial, es que el próximo toque de queda vendrá de lunes a viernes de 7 a 5 de la mañana, y que los fines de semana, sábado y domingo, será a partir de de las 2 de la tarde. Lo que quiere decir que al fin de semana hay que seguir quedándose en casita, eh, ahora de manera obligatoria como era antes. Y esa obligatoriedad va a estar ahora soportada. Otra de, las, de los comentarios que se hacen en, en redes sociales y es de que las riendas eh, o la, la, el cumplimiento de esta medida ahora estarán bajo la responsabilidad, nada más y nada menos que del ejército de la República Dominicana. Lo que, el hecho ya de que sea el ejército que tenga la responsabilidad de hacer que se cumplan las medidas, ya eso la hace más práctica. Recuerden ustedes la forma, el respeto y la forma de actuar de, eh, del ejército de la República Dominicana, que no es lo mismo que ya que la Policía Nacional, que es una policía eh, verdad para lidiar con, con situaciones tal vez menos difíciles. Ya hablar de que el ejército sea, posiblemente sea la institución que vele por el cumplimiento de la medida, ya eso hace que esta sea más drástica. Lo que desde aquí nosotros seguimos insistiendo en que la población debe acoger las medidas que a partir de ahora vaya a tomar el gobierno de la República Dominicana. Porque tenemos que seguirlo diciendo, la única vía, la única forma, la única acción que nos va a nosotros eh, a llevar a que podamos detener el contagio de esta pandemia, de esta situación que está viviendo el mundo, es eh, ese uso de las mascarillas, ese distanciamiento físico, distanciamiento social, eh, que se elimine esos ponches, esa chelcha, que es muy típica de los dominicanos y que parece ser que no hay forma de cómo a nosotros, de que de, tenemos que evitar... Eh, hacer mayores esfuerzos para evitar esa aglomeración de personas. No hay otra forma de evitar que siga tomando eh, fuerza eh, este coronavirus. Además, otro llamado, otro llamado que yo quiero hacer a las empresas en marzo, abril y mayo, cuando la situación estuvo, se puso difícil, ahora está más difícil, pero en ese momento que fue la primera situación difícil que vivimos, las Todas las empresas, todas las instituciones que, se, que de alguna manera u otra eh, laboraron lo que se les permitió laborar, sí cumplían con las mascarillas, con las manitas limpias, el alcohol utilizando sus empresas, eh, limitando el acceso a personas, a las empresas. Hoy no. Hoy no ese tipo de, de cuidado, no se tiene. Las empresas están, están laborando, ya no, hay, no tienen un personal en la puerta para colocar las manitas limpias, colocar el alcohol, para limitar la entrada, que si hay muchas personas... Eh, al a, a interno del local donde de, de visitan las personas, pues se inspira, un momentito, vamos a esperar que salga una cantidad para que entre, ya eso no se hace en ninguna de las empresas. Así que vamos ahora de manera obligatoria a tener que cumplir con esas medidas, porque es la única forma de que podamos detener esta pandemia que está afectando a todo el mundo y que reiterar de manera directa, afecta a la República Dominicana. Así que reiterar, se han dado grandes expectativas con respecto a las medidas que podrían tomar y que se está espera solamente de que el gobierno la anuncie de cómo se va a manejar este nuevo estado de emergencia que por 45 días eh, fue autorizado el gobierno por parte del Congreso de la República Dominicana. Así que cumplir una vez el gobierno anuncie esas medidas para que podamos contribuir eh, y evitar el contagio de esta Pandemia, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo personas, familiares, amigos, cercanos. Eh, que yo digo que nos vamos a dar cuenta quienes han fallecido cuando tenemos la oportunidad de, de físicamente eh, ver y sentimos esa alegría de que estamos vivos. Pero para eso, para seguir sintiendo esa alegría, cuando vemos un, un amigo querido eh, que, por razones, por las situaciones que estamos viviendo, tenemos 5 o 6 meses que no tenemos ese contacto y podemos verlo, no podemos juntar, podamos realmente disfrutarlo. Así que a cumplir con las medidas que va a anunciar en las próximas horas el gobierno de la República Dominicana para nosotros pues, poder lidiar, lidiar, lidiar con esta situación que vive el mundo.